Hoy vamos a revisar tres verbos que suelen causar confusión, especialmente si tu lengua es el francés o el inglés. En inglés tenemos un verbo, el verbo to play, pero en español tenemos tres verbos diferentes para hablar to play. En este vídeo quiero revisar estos tres verbos y ver en qué situación podemos usarlos. Empezamos con el verbo jugar. Aquí tienes la conjugación en presente y, como ves, es irregular. Este verbo lo usamos para hablar de deportes. Jugar al fútbol, jugar al tenis, jugar al baloncesto... Pero también lo usamos para hablar de juegos o videojuegos. Jugar al bingo, jugar al póker, jugar al Fortnite, jugar al Call of Duty... ¿Sí? Fíjate que estoy usando la preposición a con los deportes y los juegos. Por otro lado, tenemos el verbo tocar. La conjugación en presente es regular y lo usamos para hablar de instrumentos musicales. Tocar el piano, tocar la guitarra, tocar el violín... Por último, tenemos los verbos interpretar a o hacer de. Estos dos verbos los usamos para hablar de lo que hacen los actores o las actrices en las películas o el teatro. Los actores representan un papel, interpretan a un personaje. Por ejemplo, Christian Bale interpreta a Batman o Christian Bale hace de Batman. Estos son algunos equivalentes en español al verbo to play. Ya sabes que en el blog puedes encontrar ejercicios interactivos para practicarlos.